...que aplazan para este jueves conocimiento de medida de coerción contra imputados en el caso Coral 5G. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones de los eh, representantes, tanto del Ministerio Público como otros. Vamos a ver. De mañana. ...procesos vino hoy listo, más que listo para conocer la presente solicitud de medida de coerción. Nosotros hemos dicho, lo reiteramos... Venimos a los tribunales cuando tenemos nuestro proceso blindado y eso ha sucedido una vez más. La defensa, como consecuencia del alto volumen de evidencia presentado por el Ministerio Público, y eso es así, hemos depositado más de 15 mil páginas de evidencia y en base a eso ha solicitado al tribunal que un aplazamiento y que se le otorgue tiempo para revisar las evidencias del Ministerio Público. Nosotros que somos respetuosos... ...del debido proceso y que queremos que cada una de las personas que está presentada aquí se defienda... ...hemos estado de acuerdo con que se aplace la audiencia para que la defensa revise... ...el alto volumen de evidencias que ha presentado el Ministerio Público en este caso. Ay, claro, en este caso también hay un delator, también hay un delator en este caso como en el Coral... Siempre hemos dicho que las personas que colaboren con la investigación deben tener un tratamiento diferente. Nosotros estamos abiertos a cualquier persona que esté procesada que colabore con la investigación y el ministerio público se comportará en consecuencia. hasta este momento magistrado, no ha habido un acercamiento para esa colaboración. todo a su debido tiempo. esta es una investigación abierta igual como nosotros dijimos en la primera parte de coral de que habrían más procesados aquí están los procesados que nosotros habíamos dicho que habrían más procesados. Esto todavía no se cierra y, y en consecuencia tampoco se cierra la posibilidad de que hayan más personas procesadas en esta operación Coral. Es que repetimos, señores, esta es una investigación abierta. Nosotros seguimos recopilando la información necesaria y, e incautando bienes. Solo cuando tengamos nuestro proceso blindado con relación a todas las personas que nosotros decidamos procesar serán presentadas ante los tribunales. Bueno, ahí vimos parte, o una breve información, o recibiendo a la prensa, parte del Ministerio Público, y refiriendo a este impactante caso eh, donde se entiende que hay altos niveles de corrupción y mucha gente de poder y militar involucrada. Yerjan. Miren, lo que hemos tenido la oportunidad de leer, parte de lo que es la solicitud de medida de coerción de este caso, Coral 5G, hemos notado que en este caso ya se menciona de manera directa al, presidente, al expresidente Danilo Medina. Así. Se hace mención directa del expresidente Danilo Medina. ¿Y qué yo he dicho aquí desde el inicio de todos estos casos? Que no hay forma, óigalo bien, no hay forma de que si esa gente, no, no esto, no, no, no. Lo primero, lo del caso Pulpo Lo segundo, los terceros y los cuartos Y, y los quinto y los sexto que van a venir Porque esto va a ser una constante No hay forma de que si esa gente Son encontradas culpables No sea culpable Danilo Medina Y, el y, y, y, y, ¿verdad? y los principales funcionarios ¿Por qué? Porque miren señores, no es verdad Que se hace nada sin la anuencia Del presidente de la república No es verdad Básicamente ese tipo de, de, de poder ¿m? que se tiene para hacer actos supuestos o actos de corrupción no se da sin la anuencia de los que mandan, porque todo se sabe y todo se filtra. ¿O ustedes se creen que cuando hay un contrato, por ejemplo, un contrato que se le adjudica a una compañía eh, en este caso por lo menos con licitación, pero cuando se da cualquier, cualquier situación dentro del gobierno el, el, el presidente no lo sabe, claro que lo sabe, lo que pasa es que los presidentes a veces, a veces llegan con compromisos que tienen que cumplir. Ahora bien, deslindando eso, yo espero, verdad, que si esta gente se ha encontrado culpable se, se ha llamado el expresidente Danilo Medina, pero como también se han llamado otros presidentes eh, que han pasado en la, en la historia de la República Dominicana y cuyos funcionarios o en cuyo gobierno se dieron actos de corrupción, como esperamos que también se lleven a otros presidentes del presente y del futuro, si sus funcionarios eh, cometen actos de corrupción y no hay ningún tipo, o claro, evidentemente, bajo el conocimiento de, del presidente. Un ejemplo de ello es lo que pasó con los 100 millones de de Tony Peña Guava. el presidente está claro de que eso pasó, y compras y contrataciones le dijo a él, mira, eso fue de manera irregular, y qué pasó absolutamente, nada no de decir que se convierte medio en cómplice de eso, qué es lo que pasa con la mayoría de, de, de presidentes que se hacen de la vista gorda. Ahora bien, ¿qué está sucediendo aquí? Yo he visto, y lo voy a comentar en mi tema, una serie de publicaciones que es lo que me llama la atención en los medios de comunicación. Eh, eh, Tienen la fotografía, Israel, que mandé, para ver si lo puedo agotar en mi, en mi turno para, para que la gente vea cómo, Ay, se, cómo se mediatiza la justicia aquí, o cómo se está mediatizando la, la justicia en la República Dominicana, y eso es muy peligroso. Porque anoche yo le hice una serie de capture, ellos, minutos después de que yo le hice el capture, cambiaron todos los titulares, el listín diario. Vamos a ver. El listín diario, una vaina peligrosísima. Yo quiero verlo. Lo puede mandar directo, miren esto. Características. de la red no, desmantelada. Que, vamos a quitar el título para que la gente lea conmigo, para, y los jueces que me están viendo saben, saben de lo que yo estoy hablando. Miren, característica de la red desmantelada de la operación Coral 5G. Cuando usted busque ese titular, ya no va a decir eso. ¿Qué va a decir? Característica de la supuesta red desmantelada. Oye, pero ya le tiran eso a la gente, ya la gente cree que sí que es una red sin haber sido eso demostrado en un tribunal. Oigan, que vayan, sigan con las otras fotografías para que ustedes vean qué chulería. Así funcionaba, ahí le pusieron el supuesto. Pero si ustedes ven las otras, no tienen el supuesto. Así sí funcionaba, funcionaba el supuesto. Esquema, Pero eso. mira aquí, son tres a los involucrados en la operación coral y tenían, oye, tenían, y eso es una afirmación categórica, tenían su condón. Sigan, sí, vamos a ver para que ustedes vean. Torres Review o Ribiu, qué sé yo utilizaba fondos del sector para costear gastos personales. Oigan lo que dice ahí, ¿qué es eso? Eso es una afirmación categórica, Junior. Ahí no hay ahí no hay eh, espacio para la duda, ahí no dice supuestamente, oh, o según, según los Ministerio fiscales, Público. según el Ministerio Público, como debe decir un titular? No, ellos lo hacen como una afirmación. ¿Y saben qué está pasando con eso? Una manipulación mediática que influye directamente en la decisión de los jueces y de la sociedad. Eso es peligroso. A mí me da trepito que, que tranquen ahí, que anden a 60 años a todo el mundo, 30, 40, 100, nada más, métanle mil años. Pero tenemos que tener cuidado con el proceso, señores. ¿Saben por qué? Porque mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros y entonces vamos a querer que nos defiendan. Ahí le pusieron según fiscal, le hicieron un cambio. Miren, exdirector de Sestur obtuvo millonario inmueble en Samaná en efectivo y sin financiamiento. O sea, ellos están afirmando todo lo que dice el Ministerio Público y eso es muy peligroso porque a nosotros nos enseñan, a los que somos, ¿verdad? profesionales en, en ciencias jurídicas, que el Ministerio Público no tiene la verdad absoluta. Y por tanto, y con esto concluyo, es, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en los medios de comunicación, porque nosotros lo que hacemos es que terminamos afirmando la teoría del Ministerio Público, que es una parte interesada en el proceso y que no siempre tiene la razón. Muchísimas gracias. Francis. Bueno, yo realmente debo de admitir que la, que la concesión penal, procesal penal, que hoy... Tenemos y que ha sido el producto de años de estudio y de análisis, sobre todo para la constitucionalización de los procesos y de esa forma la constitucionalización de la condición ciudadana en conflicto. Y la presunción de inocencia, ciertamente que es un, un, un principio constitucional un de, y, y se le reconoce a todo individuo que está procesado, que se le considera inocente y que todo esto son proyectos de acusación que están contenidos en una investigación que dicen tienen vínculo ese individuo con el hecho. Ese es más o menos una explicación sintetizada de la acusación y de los principios rectores para acumular todas las evidencias frente a un juez y destruir precisamente esa condición constitucional de inocencia. Ahora, la condición de inocencia que inicia su proyecto de deterioro desde el apresamiento para nosotros en República Dominicana que y de igual forma se hace en otros países y tú ves que los medios transmiten parte que son los titulares que se refiere mi compañero no deja de tener en algunos aspectos respecto al individuo, la operatividad que tenía respecto a la a los gastos personales que se ha al parecer están contenidos en la querella porque se puede ver de que está contenido como uno de los de, de los de los puntos agregados a la acusación o a la posible acusación que se le pueda hacer en, en al final a Robiu con respecto a los gastos escolares y son aspectos que habla no de lo general sino de lo particular del cada uno y lo que se le imputa para poder agarrar o obtener el favor de un juez, de que lo valide al momento de presentársele como prueba, que de hecho, en principio, lo que se va a conocer es la condición en que este individuo va a participar de todo el proceso, que no es en sí una acusación directa ahora, sino que es por qué se ha presentado ante el juez y que contra él se está llevando un caso que pudiera tener cárcel de más del mínimo. Y ese es el criterio que se utiliza para, para no condenar, para establecer una medida. Mucho el otro día apareció en el periódico, dentro de estos titulares, que el ministerio público condenó a, a un año de prisión a una persona eso es garrafal que un periódico comete esa falta porque no es una condena es una medida cautelar para que el individuo Sería no tres meses. o tres, meses, tres fue meses fue que dijo sí, porque año no, puede ser. no no no pero no en este caso he, he, hablando de, la, de los errores que puede cometer los medios okay. que utilizan porque cómo es posible que le den que un ministerio público que el ministerio público le haya el condenado ah, es el ministerio público. sí le pusieron al ministerio público el ministerio público no es quien decide una condena claro. ni tampoco en la fase de preparatoria de, de, del, del proceso se dan condenas sino son medidas que se solicitan por el, por el tipo de, de hechos que se computan en prisión que si al final es una, una pena de más de 10 años 5 años corresponde y se admite una medida cautelar porque el individuo tiende o se presume que no va a asistir válidamente cada vez que se le llame. Y todas estas cuestiones de los de las garantías del proceso, yo soy de lo que cree, que hay aspectos de eso que se han dado, que quizás haya que regular para que no se infecte el el debido proceso porque... ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles, Fran? No, no, detalles, pero no creo, creo que la que gente debemos, que nos está viendo, hay mucha gente que no sabe de derechos, sí. no quiere que tú le expliques no, cuáles pero, son esos detalles mira, que deben ser, ¿verdad? Bueno, porque fue precisamente el Código Procesal Penal establece... de, no ah, la, de ¿ten, la no, ¿tenemos, ¿Tenemos un código? Sí, de Coño, no exposición de la, de la imagen de la persona un código, como un condenado sino como un prevenido. Pero eso no como se un... cumple ni en este caso, ni en ninguno, y, ni en el día a día. Y no se cumple, o sea, esa si no es la palabra. Y realmente, hace ha sido el, el, el, el día a día, pero hay un aspecto, yayan, mm. tú no tienes referente de que un juez haya validado, e invocar a ese artículo del código, que creo que es el 100 o el 95, respecto a la imagen y cuidado, del posible, del imputado. No, porque yo no me estoy refiriendo a la imagen. Siempre te lo van a transmitir. Y eso es válido porque la gente tiene derecho a la información. Ahora bien, que tú coloques en un medio de comunicación y hagas una afirmación categórica de un hecho que aún no ha sido probado, eso sí es una falta al, al debido proceso. Porque tú no puedes, puedes acusar y yo puedo ir. Y, y puedes, destruirlo. Y, ¿Verdad? Ahora bien, lo que tú no puedes decir, por ejemplo, si a mí me acusan, qué sé yo, de, de robo, es que tú dices, Yerjan la antigua robó... Sin yo haber sido todavía procesado Sin yo haber sido condenado ¿Verdad? Entonces ahí es donde el problema Si tú te das cuenta Esas que están ahí en el listín, en el listín diario Son afirmaciones categóricas Que no dan lugar a duda Hizo esto pero eso no está aprobado. Incluso ayer, déjame eh, decirte uh -huh. que ayer Nieves hacía, eh, eh, daba un comentario en una maestría que estamos, y, y le dije yo, maestro, usted está cometiendo un error porque está llegando a una conclusión partiendo de una premisa que no está comprobada. Oye, tú tuvo para atrás. tú que para atrás. Porque donde hay gente donde hay gente que, que razona, espera un momentito, y le dije, no, pero ese profesor, que usted está llegando tú a conclusiones que, partiendo de una premisa que no sabes ha sido que comprobada. que hay aspectos de esto, aunque yo quisiera que a mí que Dios me libre de tener que Ay, dar parte, es decir, de yo verme involucrado en una situación que jurídicamente comprometa mi libertad, entiendo que hay aspectos de estos que son válidos para mí. Esto es, un, esto es una concepción. Y, es y es tú, una opinión. Y tú sabes que lo he, la he dicho aquí, claro. atento a mí, en, en sentido de que es más que evidente que la forma de vida que llevaba un militar, sabiendo nosotros la, la limitante, no es un empresario tienen un salario a lo más que se le puede aceptar es el especialismo que se ha hablado, que uh -huh. ganaban unos salarios de más para compensar la función, pero de ahí hacer un individuo que, que, que en su vida cotidiana aparece de un momento a otro en una en una jipeta navegero del naveguero o una jipeta blindada que si yo que con una casa y, y villa en la en Samaná. Obviamente, que ya la indicación se presume. Y la sociedad lo ve no, así. No, no, no, porque en materia penal no se presume. No, no no, Perdón, me refiero a la sociedad. No, no, no. Porque se presume que este <risa> individuo está fuera de, de contexto en su condición laboral. Cuando es un empresario y que tiene años de empresario, por ejemplo, nadie ha, ha dudado que Macarrulla, aunque esté, aunque esté indicado como posible acto de corrupción en una de sus empresas, pero nadie, nadie duda que Macarrulla ha manejado miles de millones claro, de pesos. Claro. Bien, Francis, mira, eh, yo me voy a, a limitar a presentarles a los amigos televidentes parte de las acusaciones que hace el Ministerio Público a estos implicados. Son bastantes voy a decir alguna, desde ese aspecto que al final eh, querías destacar, desde la adquisición de bienes millonarios, casas de lujos, apartamentos de lujos, fincas, empresas, millonarias, cuentas bancarias, que por más de todo el aspecto legal, usted dice, pero como una gente ganando 200, 300, 150 mil pesos, tú dices, pero ¿y cómo carajo usted consigue cientos de millones de pesos? Algo no anda bien, no anda bien, si no has descubierto un pozo petrolero, si no te has creado el invento del año hay una discordancia con tu generación de ingresos y con lo que estás exhibiendo y obteniendo. Entonces, eso por un lado. Entonces, de parte de, de la acusación del Ministerio Público, habla desde eh, creación de instituciones, acogieron instituciones religiosas, creación de empresas, evitaban auditorías, haciendo cuadros ficticios, utilizaban bienes incautados como propios, Destruyeron y fabricaron evidencias para ocultar la red o las redes que ellos eh, realizaron, esta red criminal, como se entiende. Eh, crearon instituciones para suplir combustibles y materiales gastables. Estamos hablando de millones de pesos, señores, en facturas de combustibles que no fueron realmente... 7.700 6 millones, una sola estación. Una sola estación. Eh, nombraban sí, personas. Escuchen así. esto, ellos nombraban, según el Ministerio Público, ¿verdad? Ah, ellos okay. nombraban. Ya, pero, ya claro, estamos llegando. No, porque no, no, es, no, es, no es ni según yerjan ni según Carolina, ni según Francia. <risa> es el Ministerio <risa> Público que tiene alrededor de 16 mil documentos. Que te dicen ellos? que tienen pero, ajá, 16, pero, pero que no eres tú, ni él, ni yo, es el Ministerio Público <risa> quien está investigando. <risa> pero ¿y ¿quién, quién lo. de Odebrecht, no, señores. Pero yo te voy a preguntar. Porque, Era en, en el, vez, yo, te, yo te pregunto y Wilson lo podemos hacer en el debate, tú dices, ah, pero lo dice el Ministerio Público, claro, eh, tú lo dices con el matiz de que no se puede confirmar ni garantizar 100% porque no está comprobado, pero claro, cierto. pero tenemos, tenemos al Ministerio Público que está investigando y que tiene la documentación ahí que luego nosotros esperemos que si de ser verdad, pues esta persona le ah, caiga claro, claro. todo el peso de la ley, todo. Porque no es posible, señores, que ni nuestra más altos niveles de imaginación es, est, esté pasando, estuviera pasando en la República Dominicana todo lo que nosotros hemos estado observando a través de investigaciones documentadas y basadas eh, en pruebas mm. que según tiene el ministerio continúo. Que tampoco son pruebas, son eh, elementos de prueba que luego se convierten en prueba en la preliminar. Sí, eh, voy a continuar, me faltan cuatro o cinco casos porque son bastantes, señores. Estamos hablando de 16 mil documentos, 16 mil, o sea, no, no fue una cosa que de un día a otro dijeron, ah, no, que por allí hay un militar, ¿verdad? Entonces, eh, nombraban personas de confianza en los diferentes departamentos que ellos hacían, por ejemplo, en el departamento de combustible, ellos ponían gente de su confianza para poder, para poder eh, obtener todas estas facturas donde en una bomba de combustible, en una sola estación o en las que fuera, pudieron lograr todos estos millones de pesos. En, en, en combustible, por ejemplo, en los departamentos de almacén raciones alimentarias, en inteligencias, en cuentas por cobrar, de esas instituciones en las que ellos están vinculados, ellos ponían gente de confianza para poder, si se quiere, engañar a la Contraloría y decir, bueno, todo está bien porque ellos no se están pasando la documentación de que ese dinero que se está erogando, ese dinero que está saliendo de la institución, pues se está dando, pues claro, si es tu gente de confianza, si tú pones tu hermano para hacer eh, cosas ilegales en una empresa, público o privada, se supone que eh, no se va, no va a pasar la información porque es el encargado de esos departamentos. Esto es parte del entramado que, que se entiende que ellos tenían. Se habla de sobornos a empresas, eh, inyección de dinero a, de dinero a empresas disfrazadas como asociación para evadir impuestos. Repito, son algunos de, lo, de los casos de los que ellos están siendo imputados al momento. Señores, nosotros hemos estado observando que con los diferentes eh, casos, que casi está el océano completo, en el Ministerio Público, eh, hay un nivel de entramado que se estaba dando en la República Dominicana y de tanta gente involucrada de poder y de nivel que está hoy cumpliendo medidas de coerción, que sí, todavía son inocentes porque un juez no ha dicho que son eh, culpables, pero basada en la documentación, basada en la documentación y en, y en estos procesos de investigación que se están haciendo, tú partes tú partes de que se supone que, hay, que, que no se está inventando, que no se está diciendo cualquier cosa, ni que estamos trabajando en base a la imaginación, que sí, que luego serán descartados o validados. Bien. Pero la realidad es que ni en los más altos niveles de pensamientos como dominicano en lo particular Pensé que lo que se estaba dando en República Dominicana con gente de tanto poder y gente cercana al presidente de la República eh, posiblemente se pudiera estar dando. Vamos a recibir esta llamadita. Buenos días. Buenos días. Se fue. Se está ahí. Fue. Buenos días. Mira, está ahí, está ahí, está ahí, ahí. ahí está ahí. Buenos días. Buenos días. No, no se se el monitor. A, a, Mira, aquí, eh, quiero advertir que todo esto, es el mismo caso coral, ya 5G. Me imagino que no he visto la descripción, por qué ponerle 5G para como que es más, más alto nivel. de Más potente. Más no potente. Las, eh, las, 5G no es más potente. Más potente, más vamos más a ponerlo. Vamos a ponerlo como más okay. potente. Y que es el resultado, no de apreciación ni, de, ni que nosotros lo veamos, que ellos cambiaron de forma de vida. Es que Girón. Está girando. Le ha girado la vida a todo, ¿eh? Y es parte del entramado, porque Girón en sí mismo fue quien manejó todas esas operaciones ficticias y él la, de, la describió en público ante el país Así ahora. Es. ¿Qué, rango, ¿Qué rango tenía él? Mayor, mayor, mayor. Pero era un mayor general, porque la cantidad de bienes que él adquirió. Era un jefe. ¿Tenemos era un jefe. De ahí? Un, mayor, un mayor, ¿eh? Era mayor. Manejándole cuestiones generales. Anoten ese dato. Sí, oh, claro. No te va a ir. Claro, Anoto porque es el que el estaba... Danilo, era el que un tenía mayor... Y tú para, lo vas a jugar. Para aclarar, decía un, un abogado en otro programa uh -huh. de que la descripción que ellos tienen por 5G... De acuerdo, de acuerdo a lo que se dice porque hay cinco generales, pero no se han mencionado. Ah, los, ok. Los, los yeah. Ah, puede eso ser es por eso, eso. Sí, sí, sí, sí, sí. Tiene sentido. Eh. Pero a la vez, llegar al nivel de los generales, cuando yo decía el viernes, aquí en República Dominicana, estos casos han ido abriendo un escenario que el dominicano en sí mismo nunca había estado acostumbrado a que un individuo de alto poder y casi intocable cayeran. ¿Te, te explico el contexto de eso? Ajá. Atención dominicano. ¿Cuál es el ¿Por contexto? qué aquí nunca habíamos visto a un general cayendo? Porque quien controló aquí la República Dominicana <ríe> luego de la dictadura siempre fue Balaguer. Cuando ganó el PRD allá en el 78, no tuvo el valor de enfrentar a Balaguer porque sabía, sabía el poder que, que Balaguer tenía a nivel militar. Y cuando gana eso es Leonel... Es conce una concepción tuya. Pero demuéstrame lo contrario claro. con datos. Bueno, pero es una concepción. ¿Quién nombró eso es una todos los generales yo. aquí? No, no, no, lo Después, no ¿Es pero no, espérense no. un momentito. Vamos, vamos a discutir con argumentos. Pero claro que esos Ahora argumentos... Ahora yo termino y tú me lo refutas. ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando, cuando ganó el, el, el, el PRD en el 78, ¿quién, ¿de quién eran todos los generales? En el país entero. ¿A quién respondían? Respondían todos a Balaguer. ¿Mm? Mm. Por eso nadie pudo tocarlo nunca porque sabían. Y cuando ganó Lionel... ¿Con quién ganó? ¿Con el apoyo de quién? Ganó con el apoyo de Balaguer, portando todos los generales. Aquí no hubo un solo preso del gobierno de Balaguer. ¿Sabes la gente que aquí mataron? Búsqueme un caso de un preso de, de, de, del gobierno de Balaguer. ¡Uno solo! Y aquí mataron muchísima gente. Mira, yo lo veo desde el punto es de vista. Es interminable la lista de, de asesinatos. Okay. Mira, yo Uno lo veo solo. desde el punto okay. de vista, Francis. Sí. Eh, para yo entonces refutar ah, mira, Desde eso. el punto de vista de los niveles de entramados de corrupción que se entiende que ha habido en la República Dominicana sí. y que no solo a nivel militar, sino en los más altos poderes, Sí. De los diferentes gobernantes Se ha venido dando en nuestro país ¿Y qué ha pasado? Que nosotros hemos tenido eh, ministerios públicos Que no han sido nunca independientes Que han que que han eh, de, eh, que han estado a la línea de, O nombrados bajo nombra. eh, Un presidente y, y no podemos ir a los datos, a las informaciones Como a ti te gusta sí. Desde sí. Hipólito Mejía, desde leonel Fernández Desde el mismo Danilo Medina ¿Quiénes han sido sus procuradores? O sea, son gente de cuadros políticos De, de los partidos Ahora O sea, a hacer no la estamos hablando no, pero espérate, no está, déjame, déjame sea, ahora, raíz. ya aguerrí, ah, okay. no estamos decir. hablando de qué. Ah, se están enfrentando a los militares. Estamos hablando de que aquí se está desentramando, desentramando redes corruptas importantísimas que, que han que o sea, fueron y formando entendíamos que había durante dos décadas Que Están haciendo afirmaciones categóricas sí, ustedes sí, repitiendo sí. lo mismo que está haciendo. Por el no ITIN. Por, por eso. Por eso se está desmantelando en estos momentos. <ríe> o sea, estamos hablando de sí. que la alternabilidad, Yerjan, es lo que hace que esto no pase de gente okay. que te cree esos entramados a ese nivel. Una preguntita. Mira, que yo no, espérate, no, ah, sí, no, no, sí, no me pues, haga otra preguntita porque usted dejó algo en el tapete sí. que usted quiso afirmar gusta, eh. queriendo establecer Ay, una sí. teoría respecto a Balaguer. Oh, verdad. Balaguer, ah. eso es una posverdad. Una posverdad. Sí, mira una cosa: que es la creación de una realidad alterna, mira. ¿verdad? A la, a Correcto. La... Ok. Entonces, vamos a ver: puede Bob? ser eso el hecho de que Balaguer no fuera tocado cuando ya perdía el poder y entregaba el poder. No, claro que no, porque no es cierto que los generales fuera del poder atendían al que estaba fuera del poder, sino que se engrampaban en el nuevo poder y seguían exigiendo el respeto a su linaje. Respeto a su linaje. Es que el poder político sabe... Que está bajo el, el, el, el amparo del poder militar. Y esas son fuerzas que se deben de orientar. ¿Qué dice la Constitución? ¿Quién es el jefe del Estado? Y de, y de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los presidentes, así dice porque se sujetan al poder civil. Ahora, de ahí a que un gobierno que se instala en un proceso de democratización como se dio que el propio Peña Gómez lo declaró el padre de la democracia, a Balaguer. A Balaguer. Pero eso, tú... tú ¡Me pregunta ¡Pero él. no soy yo! Concluye, ¡Eso está ahí! Concluye, voy a responder. No, no, espérate. Nadie puede, de decir, nadie puede decir, nadie puede decir que ese sea el entramado que se haya dado. Ahora, recuérdate también que las leyes que hoy conocemos el padre de fueron el producto, fueron el producto de la reflexión jurídica del presidente Fernández cuando establecieron en las constituciones todos los mecanismos que se pudieran establecer. Ahora, aquí tenemos un constitucional, electoral, administrativo y se han ido superando una serie de, de normas. Cuando va la guerra en el 78, la persecución de la corrupción no es la que hoy tenemos, con nuevo orden, nuevas firmas internacionales, es decir, que hace tiempo se necesitaba que se activara la operación de persecución de la corrupción teniendo estas normas. Ahora, ¿quién lo ha asumido? Bueno, en el gobierno de Luis lo ha asumido, hay que reconocerlo, que lo ha asumido. Ahora, con el pasado gobierno se llegaron a niveles de operaciones que no tuvieron freno, no tuvieron medida, y ahora la estamos viendo. Y Girón, aún siendo un mayor, era el que tenía, porque nunca se ha puesto en, en el área de cómputo ni de operaciones de la Fuerza Armada un general a manejar eso. Son subalternos que son especialistas en el manejo de computadoras y de sistemas y era el que manejaba el sistema y parece ser que él adquirió una especie de conocimiento que fue... Armando los mecanismos de blanquear ese dinero para podérselo dar a quienes los estaban exigiendo. Pero oígame esto, el dinero del presupuesto que está destinado para sostenibilidad, manejo de las fuerzas armadas. Bien, Oigame esto. De, de, déjame, déjame, eh, miren, dice el eh, compañero Francis, bien. posición que yo respeto pero que no comparto porque sí. la historia lo desmiente, es no, que no Peña venía. Gómez declaró a Balaguer el padre de la democracia. Ve, pregúntale eso a la familia de Mamá Tingó. Ve, pregúntale eso a la familia de Narcisazo. Ah, no, no, pero es otra espérate, otra cosa. Pero yo, yo te escuché. Es otra cosa, yo te no escuché. Yo te es escuché. Ve, pregúntale eso nada a la familia del periodista Orlando Martínez, que por una columna que escribió lo mataron. Bueno, Apenas horas de haberle escrito Un poquito de Mamá eh, Y también a la familia <risa> a, ver, poquito, pregúntale eso a la familia de Amin Abel Hasbun Un, un joven brillante sí. Pero que le representaba una sombra Al gobierno de Balaguer Y lo mataron Así se manejaba la cosa en la democracia verdad En los gobiernos del padre de la democracia Recuerda que Joaquín estoy discutiendo Balaguer? cuando tú dijiste claro. Que aquí no se tocó a Balaguer por los generales Y pero, nadie cayó preso Pero fíjate una cosa, Balaguer llegó al poder ocho años después, pedido, el... pedido por el pueblo y a la vez ah, sí fue juzgado, sí fue, fue, fue juzgado otro presidente, el tú. primer presidente juzgado fue ahí Pero precisamente, de blanco y te voy a decir una cosa, un nunca, no, pregunto, oye, ah, nunca antes había vivido la República Dominicana un crimen tan grande como lo que se vivió en dos días la República Dominicana en la poblada del 94, del 84. Sí. Y eso. La gente pidió a Balaguer, eso es verdad. Porque y el, eso. Pero el pueblo se equivoca también. Y eso. Bueno, pero, pero Balaguer no razón. finalizó. Yo quiero ir a la pregunta también, porque quiero hacer okay. un comentario. Yo quiero preguntarle a ustedes, que han hablado de, de, de que ahora sí se persigue la corrupción y todo lo demás. ¿Qué pasó con el caso Kimberly? ¿Alguien tiene información? ¿Tú tienes información? Pedro? ¿Tú que tenga el ministerio de El caso público. Kimberly. ¿Tú tienes información, Junior? No, no la tienen. Bueno, quisiera mover qué pasó también con la investigación Salud, del caso ya. Macarrulla. Salud. ¿Qué pasó con el caso de los 100 millones de pesos que repartió el hijo de Peña Gómez? Ah, bueno, tú lo que quieres o sea, no, quiere es pelear que con, con casos sacándole no, en cara a otro. No, para, no ya, ya, ya, lo que ya, ya, yo, yo, yo quiero es que la balanza vaya en todos los sentidos. ¿Mm? Pero, ¿Qué pasó con el ministro de salud que fue destituido y que nunca se supo el por qué ni hubo ningún tipo no, de investigación? un pleitecito de Santiago. Ajá, y destituyen a un ministro por un pleitecito de Santiago. Mira, un aspecto importante que quiero no destacar luego de la llamadita. Y cualquiera se va a este programa. Ay, ay, ay, Además, no me voy a ir porque... Vamos a una recibir llamación? la llamada. Buenos este días. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos de días. Allá, buenos días para ustedes tres. Bendiciones. Bueno. A los y todavía, no saben eso. yayán y, y Francis y Carolina, todavía no se ha destapado el marco grande que hay por? en las fuerzas armadas y en la Policía ah, Nacional. Eso es, eso es gradual. generales que están presos ahí, es esos generales que están presos ahí, eso fue en parte de la corrupción de nosotros, los oficiales pensionados, que nos dieron una mano de 1.600 pesos. Sí, Entonces, sí. a la mayoría de militares. Ya corruptos, están pensionados con ya. 70, 80 mil pesos ¿Cuánto Milo era duros. que le pedían Oye, don, escúchalo, para, para escúchalo. poderlo pensionar? con sueldo de escúcheme bien a mí, déme un minuto sí. sí, sí, hablo hablo. Me, me, me cobraban 300 mil pesos para darme un especialismo de 60 mil pesos. mil y como yo soy hijo de Machepa me pensionan con 9.600 mil pesos Es un abuso que destapen ese marco que ahí tú eres oficiales pensionados con 80 y 90 mil pesos una, y yo con 9600 mil Una preguntita para que eso caiga para que eso se aclare bien Dígamelo. Si tú hubieses encontrado los 300 mil ¿Estuvieras pensionado con cuánto? Con 70 mil, pero como yo era machepa, No lo tenía, me pensionan con uno de 1.600 Que le está peso el presidente ¿Qué? de la república Que yo soy de Luis de él. Yo luché por Luis Abinader para que los pensionados le, dan, le pusieran la pensión que Pues se yo merecen. espero que ahora haya recursos Es un oficial que le está hablando Sí, sí, muchísimas gracias. Usted nos ha llamado en varias ocasiones sí. que lamentablemente le pasó esto. La ley, esto. Mire, la ley el, de la policía. ¿Qué dice la ley? Lamentablemente, y, y, y en lo particular, me hace sentir bien ver, observar en la manera en que nosotros hemos ido, hemos ido avanzando, señores. Hablar de un país donde la persecución a la corrupción, la persecución al robo, porque eh, eh, eh, eh, persecución a la corrupción, el término corrupción suena muy bonito, el robo del dinero de cada uno de nosotros, el robo del dinero que debe de ir a inversiones, el robo del dinero que evitaría que nosotros tuviéramos que tomar tanto precio, estamos hablando señores de miles y miles de millones presentados en los diferentes casos, desde Odebrecht al Coral 5G. Y sin contar y sin nosotros saber lo que hay por allá. Mira. Entonces, partiendo Mira. de esto, yo sí siento y puedo observar que hemos ido avanzando con el Ministerio Público que tenemos al momento. Señores, nosotros no podemos comparar eh, ni pensar siquiera en un Jan Alain Rodríguez. ¿Qué hizo Jan Alain Rodríguez para la persecución contra la corrupción en el Ministerio Público? ¿Qué hizo Domínguez Brito? ¿Qué hizo el procurador de Hipólito Mejía? Se me va el nombre. Señores. El eh, eh, que fue luchador. Espérate. Eh, Héctor. Espérate, no se olviden ahora. nunca del caso de Brecht. Señores. Anótenlo. La bueno, bueno Yayán ya tiene razón. Es el mismo mío, Ministerio es que Público. Es el mismo Ministerio Público. Wilson Camacho. Ahí, Wilson Camacho. Y eso le, le decía, causa una vaina. Tenemos, ahí, ahí señores, arriba. va a cumplir un año del caso, del caso Pulpo y no han presentado acusación. Sí. va a cumplir un año el caso Pulpo ahora en diciembre. Si no, y no lo presentan, presenta, van todos para afuera. Yo le porque pregunto, yo termino. Oíste, si no lo termino. presentan a tiempo y si lo presentaron, si no lo presentan y piden prórroga, van todos para afuera. No, que van todos para afuera, porque yo le pregunto, con esto termino, a los amigos televidentes. O sea, ¿nosotros habíamos observado esto Oye, en la tiran, República Dominicana? No. Tiran el... Sí, un presidente preso aquí. Sí. Eh, no, se, se no, me refiero a, jueces, a un ministerio 26. público. Pero me, me refiero mismo. al ministerio aquí público, no a un presidente, no a no un presidente para, porque no es el para presidente. Para no estamos, a, a Jorge Blanco de corrupción Pero no estamos. A, a pero no, estamos es, no, yo no estoy hablando del presidente, vaca, yo estoy hablando vaca. del ministerio público, del día, que no es un cuadro político, no es un cuadro político de un partido. Eso no lo habíamos visto y tú lo sabes. Dejemos que el tiempo... Pero entonces respóndeme. Mira eh, eh, Los procuradores que hemos tenido en la República Dominicana Han, rep, han pertenecido a cuadros políticos Domínguez, pero, el dipólito cuál fue la razón que llevó eh, a Miriam Germán a, a ser procuradora? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué, ¿Quién me responde? ¿Un no, que no vengo a decir que fue lo que pasó con, con, con la Fuerzas ¿Qué casualidad que tú lo mencionas? No, ¿Por qué sepa dónde tú de vas? ¿Por qué se conozco? Te tú lo menciono, ¿Y cómo te atreve a pensar Que por lo que se dio en la Suprema Corte Del abuso que hizo Miriam Germán y Danilo Medina. Sí, sí. Ah, digo Danilo Medina. perdón, Hipólito, no. Que por eso fue que pusieron Danilo. a Miriam Germán, pero por pero Dios. Otra razón. Otra pero por razón, Dios. Okay. Otra razón. Porque es la que representa lo que estamos viendo hoy en nuestro ah, país. Okay. Sencillamente. Miren. Tenemos la pregunta del día, muchachos. No son, la eh, son las 7 de la Abrir la farmacia, casi. Mira ¿Cuál es su opinión con relación a, nu a nuevo caso de supuesta corrupción Coral 5G? ¿Qué opina usted sobre